Hola, en este video voy a mostrar eh, cómo se hace una, cómo agregarle un gráfico. Voy a duplicar una pregunta que ya estaba hecha, eh, que voy a dejar el enlace del video para que puedan ver cómo se hizo. Y entonces voy a borrar algunas partes y agregar otras. Por ejemplo, aquí voy a agregar el, el, los puntos que se muestran en el gráfico. Como el gráfico es aleatorio, se define como Gato Graph y lo voy a eh, centrar para que cuando se genere el gráfico, quede al medio. Eh, la solución eh, es la misma, eh, así que lo que voy a cambiar son los valores del algoritmo eh, para poder definir el gráfico. Eh, abro este archivo y a partir de este archivo abro una ventana donde puedo editar la, el algoritmo. Espero que se abra la ventana. Presiono ejecutar. Y eh, este es el algoritmo que ya estaba hecho, del video anterior. Eh, aquí lo que voy a agregar, voy a, voy a definir un tablero que es donde se... Bueno, primero voy a definir los puntos que voy a graficar. Primero defino el punto 1. Eh, los comandos de Wiris eh, están en una página, eh, que, que les, voy a, les puedo dejar el enlace acá. Y a partir de... A part, defino los dos puntos y después voy a definir el tablero donde se van a dibujar esos puntos. Entonces el tablero por defecto eh, viene... Eh, si escribo entre paréntesis y no escribo nada al medio, significa que viene con las propiedades por defecto, que es centrado en 0, 0 y entre menos, en menos 10 y 10. Entonces, graph lo, lo define como dibujar en el tablero T1 el punto P1 y después coloco dibujar en el tablero T1 el punto P2 y ahí me lo dibuja. Eh, si yo guardo, eh, y guardo la pregunta, acuérdense que esto es una copia, entonces me va a aparecer eh, como copia de la anterior. Eh, ahora lo que me parece es un gráfico Pero fíjense que no se distinguen bien las coordenadas Porque eh, precisamente eh, por defecto me lo grafica entre menos 10 y 10 Entonces lo que voy a hacer es modificar este gráfico eh, las, las características del tablero para que se, vea mejor, se vean mejor los puntos Entonces, ¿cuáles van a ser los cambios que voy a hacer? Tengo que lanzar nuevamente Cada vez que abra el, el algoritmo tengo que eh, descargar este archivo y abrirlo también puede trabajar con WIRIS de escritorio para que no tengan que hacer esto a cada rato. Entonces en el tablero eh, voy a definir el centro, que va a, ser, va a seguir siendo el punto 0,0, igual que por defecto, pero lo que voy a cambiar va a ser la anchura, eh, es el comando anchura, que lo voy a definir como 12 y altura 12. De esa manera, eh, como los valores se mueven entre menos 5 y 5, se va a ver siempre, se van a ver distinguir bien los puntos. Además. Eh, el tamaño del gráfico que se imprime en la pantalla, yo lo puedo cambiar a través de los comandos anchura de ventana y altura de ventana y entre paréntesis colocar el valor en píxeles. Entonces significa que va a ser un gráfico de 400 por 400 píxeles. Eh, hago una vista previa. Y si se fijan el gráfico ahora se ve más grande y se distinguen claramente las coordenadas de los puntos. Eh, y a partir de eso yo puedo responder la pregunta. Como yo ya calculé la, la expresión, eh, la, la anoto rápidamente y compruebo si está correcta. Eh, ahora lo que voy a hacer es editar la pregunta para agregarle más su pregunta en esta, eh, aquí mismo. Entonces eh, voy a eh, pedir varias cosas, no solamente la expresión algebraica. la pendiente Y también voy a pedir las coordenadas los eh, la intersección de la función con con los ejes de coordenadas Me, me faltó agregar eh, que también voy a pedir eh, en la expresión algebraica, eh, pero eso para no hacerse nuevo el video lo voy a dejar así, pero faltaría agregar esa pregunta. Aquí en el algoritmo, eh, como ya he hecho varios cálculos, lo que tengo que agregar son las pendientes y el, las coordenadas de la intersección con los ejes. Entonces aquí voy a, voy a colocar m igual a gato m1. Como la pendiente va a ser eh, variable, va con gato. Lo mismo que las coordenadas eh, del eje X y del eje Y. Lo que está a la izquierda son etiquetas y lo que está a la derecha son los valores que varían. Aquí voy a distribuir la nota de tal manera que no todas las preguntas tengan el mismo peso. Por ejemplo, la pendiente, que el estudiante tiene que hacer más cálculo, va a valer un 30%. Las coordenadas van a valer 15 cada uno y la expresión algebraica 40%. En total, eh, deben sumar eh, 100%. Entonces, la pendiente M1... Eh, la calculo de esa manera, la coordenada y es, eh, copio esa expresión y voy a reemplazar el x por 0 o eliminarlo en realidad, y eh, la coordenada x eh, es despejando, eh, reemplazando por cero y despejando la, la variable x. Entonces la voy a escribir eh, de esta manera, que no es la más cómoda, pero da, da lo mismo para efectos de cálculo. También voy a... Eh, bajar, o sea, achicar el tamaño de la ventana que se imprime en, la, en pantalla, porque como agregué más líneas para que todo quepa mejor. Eh, y lo otro que voy a hacer es modificar, agregar el, el punto que faltaba, eh, pedir la expresión algebraica de la función f y además eh, cambiar la manera en que preguntaba, porque tal, com, tal cual como la preguntaba está un poco extraña. Entonces voy a pedir la coordenada X de la interacción de F con el eje de, de la abscisa y después. Eh, lo mismo pero con la eje de la ordenada. Eh, guardamos. Y eh, hacemos vista previa. Si agrandamos esto para que se vea todo mejor, eh, vemos que aquí podemos ingresar las respuestas. Yo aquí las voy a ingresar con el teclado, pero los estudiantes podrían hacerlo con, con, el, con el editor de ecuaciones e ingresarlo de ma varias maneras distintas. Entonces presionamos comprobar nos damos cuenta de que en este caso la toma correcta. Y más abajo podemos ver las respuestas que genera el sistema. También podemos ver otras iteraciones. Eh, si por ejemplo otro estudiante respondiera, le aparecerían puntos di en distintas posiciones, con pendiente positiva, negativa o constante.